Look Back nos cuenta la historia de Fujino, un estudiante de cuarto grado que se encuentra dibujando una tira cómica para una de las secciones del periódico escolar. El estilo artístico y el talento de esta joven a la hora de dibujar hacen que se convierta en el centro de atención de toda su clase. Sin embargo la situación cambia cuando aparece Kiyomoto, otro artista del periódico que con su impresionante talento opaca totalmente a Fujino. Las señales de que Look Back es un manga muy personal para Fujimoto no podrían estar más evidenciadas, desde detalles obvios como el nombre de Fujino y Kiyomoto, que combinado es Fujimoto, o que Fujimoto también realizó 7 one shots antes de serializar con Fire Punch. Lo cual tiene muchas similitudes con las chicas publicando 7 one shots Antes de ser serializadas con Sharky Pero estas evidencias también aparecen en la forma de temática propia de la obra Antes de abordar este tema, cabe destacar que no pretendo decir que Lockback es autobiográfico El reflejo que vemos de Fujimoto en Look Back va más allá de retratar cosas que pudieron haberle pasado Se trata de explorar sus miedos, su relación con el trabajo con sus colegas y consigo mismo Con las dos facetas suyas que Fujino y Kiyomoto representan presentan Pocas veces tenemos la posibilidad de explorar la visión del mundo de un mangaka mainstream. Si bien contamos con artistas como Inio Asano, Naoki Urasawa y Kabi Nagata, entre tantos otros, es difícil que mangakas en revistas tan populares como la Shonen Jump tengan oportunidad de expresar algo personal. Más allá de lo mucho que nos pueden gustar Jujutsu Kaisen, One Piece o Boku no Hero Academy. Lo que estos tienen para decir sobre sus autores está agresivamente intervenido por lo que los editores y la audiencia quieren ver. Look Back es la oportunidad de ver esto con Tatsuki Fujimoto pero obviamente no se queda en una cartasis de su parte la historia es personal lo que facilita que otras también puedan identificarse el conflicto central en look back radica en cómo sus dos personajes principales se relacionan con el arte y como es un reflejo también de las debilidades internas Fujino es una chica que en un principio se siente feliz con recibir tantos halagos por su habilidad por el dibujo desde un principio vemos que es un tanto arrogante y mezquina pero cuando las historietas de Kiyomoto se roban el centro de atención porque son dibujadas a un nivel casi profesional Fujino toma esto como un desafío En su obsesión Fujino no puede dejar de dibujar Pero cuando ve que todo este esfuerzo no le sirve para alcanzar el nivel de Kiyomoto Decide abandonarlo todo Este es uno de los puntos con el que cualquier persona que se dedique a algo creativo puede ver en sí misma Ver a gente de tu misma edad alcanzando niveles de talento que sobrepasan los tuyos Puede ser algo desolador Sobre todo a una corta edad Es un duro golpe que muchos cargan toda su vida Lo interesante es ver lo que uno hace con esa bofetada Fujino por su parte decide renunciar hasta que la vida le vuelve a cruzar con Kiyomoto y ambas comienzan a trabajar juntas sin mangas, su trabajo combinado las lleva hasta el éxito pero cuando se encuentran en la antesala de que uno de sus mangas sea serializado, Kiyomoto decide alejarse para enfocarse en estudiar arte esto devasta a Fujino quien responde muy fielmente a su personalidad con un arranque de ira y argumentos muy mezquinos para tratar de mantener atada a su lado a alguien que quiere avanzar y progresar por sí mismo, Fujino y Kiyomoto tienen dos relaciones diferentes con su arte, por un lado Fujino se de motivada a mejorar por un deseo de competencia o razones egoístas, mientras que Kiyomoto se ve inspirada por su colega cuando llega su quiebre en la relación Fujino se muestra conforme con seguir con las cosas como están continuar por el camino que ya tiene asegurado sin mayor ambición con respecto a mejorar, pero sin importar el tipo de relación que tenga con el manga ambas chicas siempre vuelven a él Fujino incluso en la realidad alterna que vemos momentáneamente sigue viéndose convocada por el mundo del dibujo sin importar las veces que lo abandone esto es porque ambas aman lo que Hacen, es un trabajo agotador Exigente y poco glamoroso Pero el impacto que tiene en sus vidas Es innegable, Asimismo, Y esto no es más que una especulación, es posible Ver la escena en que Kiyomoto Abandona a Fujino, una posible manera En que Fujimoto refleje sus inseguridades No podemos ignorar que muchos De sus asistentes dejaron de trabajar con él Cuando tuvieron oportunidad de realizar sus propias Obras, encontramos casos como El de Yuhikaku, y Yukinobu, esas personas en cierto Punto lo dejaron para perseguirme personales como Kyomoto. El miedo e inseguridad de que esas personas que lo asistían puedan volverse más exitosas y talentosas que él, es algo que Fujimoto puede estar canalizando a través de Fujino. Más allá de todo, el Look Back es una historia sobre envidia y cómo está puede a nuestras relaciones y a nosotros mismos. Es un relato sumamente recomendable para cualquier persona que cree contenido en cualquier disciplina. Las experiencias de estas dos chicas y las emociones van a ser fácilmente reconocibles por cualquiera. Kazuki Fujimoto es reconocido por crear mundos alocados y que rebosan de imaginación y creatividad en perspectiva look back parece ser una historia mucho más mundana pero Fujimoto logra transmitir con igual nivel de maestría la desesperación y los momentos más crueles y duros con total brutalidad. En Look Back, Fujimoto no abusa del diálogo, lo cual es algo que siempre agradezco. Esto deja que el espectador se dé cuenta de lo que sucede y pueda interpretar los mensajes que esta historia quiera transmitir. Cuando llega el momento de escuchar a estos personajes hablar, cada uno lo hace con una identidad propia. Algunos de los mejores momentos cobran vida al pasar silencio. Cuando Fujino está saltando bajo la lluvia, cuando se encuentra llorando en el corredor, cada una de estas instancias salta de las páginas e impactan profundamente en la persona que las lee asimismo hay brillantes escenas que son equiparables a las mejores secuencias de montajes que podríamos ver en películas como las de Makoto Shinkai en resumen no puedo más que celebrar lo que Fujimoto logró hacer con este manga, en 140 páginas nos entregó un relato personal que es fácilmente ver un poco de nosotros en él también, con cada nuevo trabajo Fujimoto demuestra que logra sobresalir creando contenido que otros Artistas mainstream no tienen Oportunidad de hacer y esto No digo que sea mejor que nadie Pero en base a esto es alguien Increíble chicos hasta aquí El video de hoy espero les haya gustado Si fue así recuerden dejar su hermoso like Y nos vemos en otro video Adiós